Thank you. 250 kilómetros para venir aquí a movilizarnos con los compañeros de Castilla-La Mancha porque es que es una vergüenza la situación en la que han llevado al campo español. Hoy vamos a hacer 500 kilómetros en tractor. La manifestación no va a traer soluciones, la manifestación hará presión para que el gobierno tome soluciones y hay que poner soluciones ya porque es una vergüenza las inversiones que asumimos, las explotaciones que hoy en día tenemos y la poca rentabilidad que que se nos repercute, y es que somos el futuro de, de Europa, de España, de Aragón, de Castilla-La Mancha, es que sin agricultores, sin agricultores no, hay no hay comida. Y llevamos toda la mañana por las carreteras para estar aquí acompañando a la gente de Castilla. Pues unas políticas agrarias justas, que no las hay, no las estamos viviendo en estos momentos. Eh, la PAC y las subvenciones están muy bien, pero no es lo que necesita la gente del campo. La gente del campo necesita eh, una justicia ¿no? en cuanto a precios, en cuanto a, a sacar adelante nuestras explotaciones como medio de vida, como futuro de nuestros hijos que adoran vivir en el mundo rural, que la despoblación está muy de moda, pero que la despoblación sin agricultura y ganadería eh, va a más. Es muy fácil la ecuación. Convocatoria histórica en la comarca de Molina de Aragón. Más de 200 tractores se han dado cita para reivindicar los derechos de agricultores y ganaderos en la comarca. Los más de 200 tractores que han protagonizado una manifestación que no se recuerda en la capital del Señorío, más de 6 kilómetros de manifestación para reivindicar con esta tractorada los problemas que está sufriendo el campo, agricultores y ganaderos que ya no pueden más. O hay muchos motivos para manifestarnos. Uno de ellos es que los precios no son justos, no son justos para el agricultor respecto de lo que luego paga el consumidor, pero es que no son rentables para el agricultor esos precios. Estamos hablando de precios de hace 30 años. Yo cuando me incorporé en la agricultura hace 31 años vendía el trigo a 32 pesetas y este año lo he vendido a 30, a 18 céntimos, que son 30 pesetas de las de antes. Entonces solamente por ese motivo ya es suficiente para manifestarnos. La PAC eh, se ha reducido ya en un 14% y se va a reducir este año, según nos dicen, en otro 14%. Entonces los no podemos seguir viviendo así. Bueno, eh, la situación es pérdida tras pérdida. Eh, estamos trabajando, como aquel que dice, gratis, totalmente gratis, porque eh, los, los gastos son mayores que los ingresos. Entonces, ¿cree usted que no puede haber futuro en la ganadería tal como están las cosas hoy en día? ...tal como está imposible, imposible de los imposibles... ...no se puede seguir así conforme está el campo". Estamos aquí junto a otro ganadero... ...quizá el más conocido de Molina de Aragón... ...Valentín García Checa... ...cuéntenos, ¿cuál es la situación real de la ganadería? Pues la realidad de la ganadería aquí en esta zona... ...es que está desapareciendo por momentos... ...y las ayudas cada día son menores... ...y, y lo que compramos es muy caro... ...y lo que vendemos es muy barato... Pues a ver si todo lo que estamos pidiendo es que llegue, que llegue a Bruselas sobre todo, que las PAC se mantengan, no solo que se mantengan como estaban, porque han, quieren bajar, entonces pues que, que sigan y que los seguros de, que llegan de, de Europa puedan ayudar a, a lo que es la agricultura y la ganadería. Y nuestros animales los tenemos cobrando hace 30 y 40 años nuestros cabritos el, el mismo precio. La leche la tiramos porque no nos la cogen. Y claro, si quieren recortar la paz, pues tú dime de qué vamos a vivir. Y luego viene el problema de que todos los pueblos pues se quedan vacíos, porque nadie quiere ser ganadero, nadie. Agricultor aún quedan, pero ganaderos no quedan ninguno. La otra Guadalajara eh, apoya la manifestación porque siempre ha sido eh, la que ha protegido y la que ha protestado por causas generales de la comarca de Molina de Aragón. Hoy estamos la, estamos los, están los agricultores, los agricultores y con ellos nosotros los de la otra de Guadalajara apoyándolos porque estamos hasta las narices de que se estén pagando precios por debajo de coste eh, y precios que se estaban pagando hace 30 años. El, el gobierno tiene que poner medios para que el agricultor pueda vivir dignamente de su trabajo. Porque parece ser que los gobiernos que ha habido hasta de ahora, lo único que han querido es que las zonas rurales se queden despobladas. Porque las explotaciones están perdiendo dinero desde hace muchos años. Y esto ya es insostenible y no se puede continuar, tanto en la agricultura como la ganadería, perdiendo dinero un año y otro año. La valoro creo que un éxito. En una zona como Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, donde hayamos sido capaces de aglutinar más de 200 tractores, cerca de 250 tractores, creo que lo valoro o se puede valorar un éxito total porque somos la gente, es la gente que hace que los pueblos no desaparezcan y que haya vida, que de la agricultura sale todo lo que bien lo sabemos, todos los alimentos que producimos. Alguna agricultora ha hecho más de 500 kilómetros desde Aragón hacia acá. ¿Qué significa esto? Pues significa que en España se está unido, que en España ya no hay ningún punto geográfico, de ninguna provincia que no se esté manifestando y creo que esto no es nada más que empezar. Mientras eh, las promesas y por parte del gobierno y oposición y de todos están de acuerdo con las movilizaciones y no se vean gestos, hechos ya concretos, de tomar medidas que algunas de ellas se pueden tomar urgentes. Y claro, ya ha sido lo último que hemos escuchado ayer, de que el recorte de la paz sea un 14%, eso los agricultores ya no se puede permitir. Creo que esto incendia más todavía las movilizaciones. Está empezando y no sabemos al final cómo puede terminar todo esto. No es rentable, por ejemplo, en, la, en el olivar son mayores los costes de recoger la aceituna que lo que se paga. No hay, no hay ganancias, la gente cuando se jubila no hay relevo y empiezan a vaciarse el campo los pueblos y esto se va a quedar abandonado. En 20 o 30 años esta zona está abandonada. Luego las zonas de Guadalajara, que hay más gente, más población, tardarán más, pero en esta comarca pronto queda esto, esto vaciado. Voy a proceder a leer el manifiesto que me han pasado. Y espero que nos represente a todos. La falta de precios justos que sufren los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha están provocando una grave crisis de rentabilidad. El incremento de los costes de producción, fitosanitarios, fertilizantes, gasóleo, electricidad, maquinaria, etc. está originando que las explotaciones no alcancen niveles de rentabilidad suficientemente remuneradores. Lo que provoca el cierre y la falta de incentivo para que los jóvenes se incorporen a la actividad. Reivindicamos una apuesta firme por una agricultura y una ganadería rentable, que son las que fijan población, mantienen el medio rural y protegen el medio ambiente. La modificación y mejora de la aplicación de las leyes de medida para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Exigimos contratos que den transparencia y estabilidad al mercado, incrementar los controles y endurecer las sanciones para evitar fraudes y prácticas desleales. Reivindicamos medidas dirigidas a aumentar la información, la transparencia y la, la trazabilidad real del producto. En este sentido pedimos normas de etiquetado obligatorio para que los consumidores europeos dispongan de toda la información acerca del origen, el proceso productivo y las normas que se han cumplido en la producción, transformación y comercialización de los productos. Los agricultores y ganaderos producen alimentos sanos, de calidad y a precios asequibles durante todo el año. Juegan un papel fundamental en la protección del medio ambiente. Además, la actividad agraria y ganadera es el principal muro de contención frente al despoblamiento rural. Nuestra actividad es un pilar fundamental que fija y arraiga a las familias en los pueblos, manteniéndolos vivos y económicamente activos. De esta forma, las ayudas europeas son imprescindibles para mantener la actividad agraria y ganadera, no a los recortes de la PAC. Además, exigimos políticas activas dirigidas a mejorar el relevo generacional, ayudando a la, a, ayudando a la incorporación de jóvenes, mediante la incentivación de la transmisión de explotaciones agropecuarias. Pedimos restablecer en la, en la próxima PAC la preferencia comunitaria, con establecimiento de medidas protectoras frente a la competencia de desleal llegada de países terceros. Exigimos reciprocidad en las relaciones comerciales con otros países, de manera que los productos que llegan a España o a Europa se rijan por las mismas normas sanitarias de bienestar animal y calidad, Reivindicamos la dignidad del trabajo de agricultores, ganaderos y para seguir en la lucha por la defensa de un futuro mejor, sin discriminaciones ni falsas imágenes distorsionadas de la realidad. Y si quien, quien contamina paga, quien descontamina debe cobrar. Durante los últimos años se ha producido un aumento en los daños causados por la fauna silvestre, tanto en diferentes cultivos como en nuestras cabañas ganaderas. Por eso, Pedimos un programa de sostenibilidad que garantice la conveniencia entre fauna, silvestre y la actividad agraria. Pedimos medidas eficaces y presupuesto para luchar contra las enfermedades animales y vegetales. Y medidas que nos protejan de los daños de la fauna salvaje. La Administración debe asumir la responsabilidad patrimonial de todos los daños y perjuicios producidos por los animales silvestres.